¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a Grass of Cars Se ha hecho de esperar la nueva actualización Pues en mi país Ha salido de los últimos Entonces, bueno, yo ya lo tengo aquí Estáis viendo que esta es La pantalla de carga Ahí están, han aparecido nuevos coches Ahora veremos todos y cada uno De ellos, vamos a hablar de todo Con esto fuera Y a recoger el regalo Que siempre viene muy bien recogerlo Vale. Y vamos a ver qué es lo que trae, ¿vale, chicos? Lo primero, por aquí tenemos un nuevo coche épico llamado Rebote que desvía balas con un escudo. No sé la habilidad especial que tiene, no sé si vosotros sabréis qué habilidad es esa. Si queréis saberlo, si no lo sabéis, bueno, dejad un like para comprar mañana mismo este coche de Rebote 350 gemas que las tengo. Ya veis las gemas que tengo, chicos. ¿Cuánto tiempo, chicos, sin tener coche oculto? Madre mía, prácticamente dos años Ni me lo creo Suscríbete al canal si quieres saber cómo conseguir este coche oculto Que yo todavía no sé Pero que dentro de muy poco, seguramente, en este canal, lo podrás saber Coche oculto, tío, no me lo creo Bueno, ya de todo lo que hablemos es poco Hay un depredador, coche raro Parece una moto, sí, es una moto ¿Qué más? ¿Qué más? Ético, legendario rebote bueno que ya lo habíais visto antes vale 350 gemas que gastaré si me dejáis un gran like y nada no hay legendaria tampoco hay coche fusionado eso sí que no se me olvide nada de esta nueva actualización que nada más que por tener coche oculto es la estos serían los coches que hacen falta para fusionar este coche nuevo que han metido y nada tenemos ya el transformable que hace falta uno velocidad que hace falta tres bueno necesitamos gastar dos legendarias una en especial como es el coche velocidad los tres que tenemos coche fluir que me había costado un montón conseguir para poder fusionar ciudadela uf, otra vez lo necesito y nada el coche espía coche nuevo a ver que lo habremos visto ya bueno, es que no, no lo he enseñado antes, pero sí, hay dos coches raros nuevos. Espía y Depredador. Por supuesto, el nuevo modo de juego. Atrapa la bandera que Crash of Cards nos enseñó hace poco. Ahí aparecerán nuevas insignias. que las hay? A ver. Vale, consigue 10 victorias en captura a la bandera. Captura 10 banderas. O intercepta 10 vehículos que transporten banderas. Imagino que irán mejorándose las insignias a raíz de que, bueno, vayamos consiguiendo banderas y todo lo que dicen ahí. Creo que no me dejo nada. Pinturas especiales, no hay ninguna nueva, ¿verdad? O pues si sí, la hay. Próximamente. No la hay, pero la habrá. Espero que disfrutéis, que dejéis un gran like, que si vienen muy buenos vídeos, vamos a traer el nuevo coche fusionado. Eh, el nuevo coche épico Que vale 350 gemas, El coche oculto Que si quieres saber cómo conseguirlo Aquí va a ser el primer sitio donde se suba Donde tú sepas cómo conseguirlo Así que dejar un like Suscríbete para más contenido de Crash of Clans Y nos vemos en un próximo vídeo Venga chicos, hasta la próxima Adiós